Suscribite suscríbete Suscri hola mis queridos espectadores del canal secundario, me presento. Yo soy Sagemotsuba, el verdadero canal principal de Augusto. Yo con Augusto Megas tenía un acuerdo de que yo podía subir videos todos los sábados y él no podía subir videos los sábados. Y aprovechando de que él decidió romper el trato subiendo un video el 6 de marzo que cae sábado. Decidí ponerme mano arruinando uno de esos videos y aprovechando para spamear mi canal. Suscríbanse a Sae Mochuga para encontrar un montón de videos mucho mejores que el imbécil de Augusto Megas. Van a encontrar videos que te van a hacer reír. Van a encontrar parodias. Tengo información sobre la 2.2 de geometría... Yo mentira. Hasta incluso estoy preparando un YTPH. Videos 100.000 veces mejores que... esto. Y ahora lo que voy a hacer es revelar algo que Augusto Megas nunca quiso revelar. ¿Cuándo voy a mostrar mi cara? Bueno, las voy a mostrar cuando lleguemos a los... Ah, qué bueno que me pasé Future Funk. Estuvo muy difícil. Ah, ojalá ya suba, no haya elegido este video para, para arruinarlo. Porque es uno de los mejores videos de mi canal. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Chao.